Prepocol es la sigla de prevalencia de la EPOC en Colombia. A su vez, EPOC es la sigla de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El estudio Prepocol es un esfuerzo conjunto de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, ASUN y la Fundación Neumológica Colombiana. El primer estudio se realizó entre el año 2004 y 2005, fue publicado en 2008, como seguramente todos lo conocen, mostrando una prevalencia de la EPOC de 8,9% en las cinco ciudades principales del país. Pasados 15 años, eh, con nuevas condiciones en la salud, en factores de riesgo, eh, era el momento de volver a abordar un estudio nacional de estas características. Pero esta vez hemos considerado, ir más allá de la época eh, y abordar también el asma, eh, los trastornos respiratorios durante el sueño eh, y la fibrosis pulmonar. Por lo tanto, pues hemos llamado a este nuevo estudio PREPOCOL 2-EPI en relación con, con el tema de la fibrosis pulmonar eh, y con el apoyo de Beniger lo estamos eh, iniciando en este momento. Tendremos en un tiempo resultados muy importantes para el conocimiento de la salud respiratoria en la población mayor de 40 años en el país.